En este tercer video vamos a hablar sobre las características de las galerías donde se reproducen los insectos descortezadores. Esto porque son muy particulares para cada especie. La forma es muy particular y esto pues es importante para los estudios de biología, pero también ayuda a la identificación de las especies. Tenemos aquí en primer lugar las galerías formadas por Dendrocnus pseudosuge que es una especie que ataca a, principalmente la especie hospedera, es pseudosuga mencisi. Esta especie de árbol crece en el norte de México, en los estados de eh, Chihuahua, Coahuila, Durango, una partecita de Nuevo León, y también se presenta en el centro de México y hasta el sur en el estado de Oaxaca. Sin embargo, el descortezador solamente se tiene registrado en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila en México y en Norteamérica, en los Estados Unidos, pues eh, se encuentra en la mayoría de los ecosistemas donde crece pseudosuga Mencisi. Las características de las galerías de este descortezador es que hay una galería central que es la formada por, las, por los padres, y luego galerías de larvas que no son continuas, si ven son interrumpidas, son eh, clusters de galerías alternas que van perpendiculares a las galerías formadas por los padres. Pero aquí observen, Está este grupo de, de galerías de las larvas y en la parte izquierda no hay nada. Y luego aquí tenemos otro grupo de galerías y en la parte derecha no hay nada. Entonces eso es típico de las galerías de dendrocnus y Tenemos el caso también aquí de las galerías de dendrocnus frontalis, que son muy sinuosas, muy curveadas, Ustedes pueden apreciar aquí que la mayoría de ellas son largas y dan curvas muy sinuosas en formas de U. ¿sí? Y esto las distingue de otras especies que son muy parecidas morfológicamente a ellas. Por ejemplo, Dendrocnus frontalis se confunde a veces con Dendrocnus mexicanos o con Dendrocnus vitei. Y, y la verdad es que las galerías son bastante diferentes, aquí noten sí, que, que cerradas son las curvas, muy sinuosas y además muy densas, ¿Sí? a diferencia de Dendrocnus mexicanus que como vemos aquí, aunque ciertamente son sinuosas, no son tan, tan densas y tampoco forman esas típicas eh, formas de U cerradas que lo hace Dendrocnus Frontales. Entonces, dos especies muy parecidas externamente, Dendrocnus frontalis y Dendrocnus mexicanos, y sus galerías también, eh, contrariamente, pues son muy, muy diferentes. Tenemos aquí el caso de otra especie, que es Dendrocnus brevicomis, y en este caso, pues ven ustedes que son galerías más discretas menos sinuosas y de pronto sale una que otra ga galería perpendicular que también son, son de los padres, pero ya no vemos las típicas curvas ni de mexicanos que son ligeramente sinuosas y verticales, ni de frontales que son muy sinuosas, sino son ligeramente curvas, ¿no? ligeramente rectas, un tanto transversales al a al, la, al tallo del árbol, y eso sirve también para distinguir esta especie. Ahora tenemos este caso de Dendrocnus vitei, que, com, que como pueden apreciar aquí, pues son galerías largas y poco sinuosas, ¿sí? Dendrocnus Bitei también a veces es confundido con Dendrocnus frontalis, y esta especie ocurre también en, en Centroamérica. Por ejemplo, esta fotografía es de, de un caso de Guatemala y donde vemos que el pudiera pensarse, por los reportes que existe, que se trata de endocrinus frontalis, pero al ver las galerías vemos que no se parecen y al corroborar la especie, mediante la extracción de la genitalia o o la observación detallada de la morfología externa, llegamos a la conclusión de que se trata de dendrocnus bitei Hay otras especies, como dendrocnus valens, que no forman galerías, sino depositan sus huevos en grupos, ¿sí? y comen de manera gregaria. Entonces, aquí vemos este caso donde no se aprecia realmente una galería, sino una gran porción del interior de la corteza consumida por las larvas y como vemos aquí todas ellas alimentándose de forma gregaria esta es la apariencia externa del árbol atacado por dendroctonus Dendro, perdón dendroctonus valens y, y esta es la parte interna también esta especie dendroctonus valens puede consumir las raíces gruesas por abajo de, del suelo, y, pero por lo general, como ya vimos, es una especie que no es agresiva y, y no mata por sí misma a los árboles, por lo menos en cuestiones en ambientes naturales. El caso de Dendrocnus rhizophagus es, es muy particular, es la única especie de Dendrocnus que se especializa en atacar el renuevo de pino y con esto me refiero a árboles pequeños, en promedio ataca árboles de cerca de un metro y de diámetro de apenas 4.8 centímetros eh, al nivel del suelo, este es el diámetro del, del tallo a nivel del suelo ¿Sí? y esta especie pues principalmente está presente en los estados de Chihuahua y Durango en México, aunque existen algunos reportes de una distribución muy, muy esporádica o muy, muy aislada en los estados de Jalisco y de Guerrero, donde, donde aunque se ha reportado, no se han registrado brotes por esta especie. Sin embargo, en Chihuahua y Durango es, es muy común esta especie y es una de las más importantes inclusive. Esta especie no ataca en masa, solamente un par de, de insectos, un macho y una hembra, eh, ataca el árbol y con ello es suficiente, por el tamaño del árbol, es suficiente para producir eh, las larvas necesarias para matar a su hospedero. Eh, esta especie es muy peculiar en su forma de ataque. Eh, los insectos, como mencioné, penetra un macho y una hembra, después oviposita. Tampoco eh, forma galerías como el, de la misma manera que dendróctonus valens. ¿sí? no forma galerías. Depositan sus huevos en grupos. Las larvas se alimentan de forma gregaria. Primero Después de que eh, nacen las larvitas, van a consumir el árbol, el interior de la corteza, hacia arriba, ¿sí? hacia arriba del tallo, pero cuando comienza a bajar la temperatura, van a bajar y en ese momento consumen las raíces. ¿sí? Entonces cuando llega el invierno, empiezan a consumir las raíces y cuando... Llegan las temperaturas más frías de invierno, entonces se transforman en pupas y se quedan bien protegidos de la nieve y del frío. ¿sí? Entonces estos son aspectos importantes en estudios biológicos y que ustedes deben de conocer eh, más y aplicar a, las, a los insectos que ocurren en sus áreas de estudio. Haremos una nueva pausa y continuaremos con la cuarta parte de este video.